congreso mutacional. En estos tiempos de aparente caos que se han transformado en una tremenda oportunidad para cientos y cientos de seres que en este movimiento emocional, en este movimiento mental también de tantos pensamientos que de repente nos agobian, nos hemos dado cuenta de que la verdadera búsqueda no es hacia afuera, sino que es hacia adentro montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional SF.com. Tenés que escribirte.